El karma devuelve todo, excepto aquello que perdiste por inmadurez. En muchas ocasiones nosotros tenemos la tendencia a estar detrás de personas que a veces no nos valoran ni nos quieren. A veces estamos con personas que de alguna manera ya les hemos demostrado en muchas ocasiones que les queremos, que les atesoramos. Y sin embargo ellos insisten en no entender lo importantes que son. Y en suma nosotros nos vemos en la necesidad de tener que dejarles ir. Hoy este video va a tratar justamente de ese tema, el karma a las personas que deciden perdernos. Antes que nada quiero comentarte que este video va a ser un poco eh, diferente a lo que regularmente subo porque en esta ocasión voy a recitarte esto que he escrito. Lamentablemente para mí es imposible memorizar lo que he escrito y es necesario que yo lo vea y por eso quiero pedirte que a continuación me acompañes en esta reflexión, escuches mi voz y te des el permiso de inspirarte ahora mismo. Este es tu amigo Marco y empezamos. El karma lo devuelve todo, excepto aquello que perdiste por inmadurez. No puedes darle tu corazón a un amor que ya te ha dejado ir antes. No tengas miedo de ser quien extraña, pero sí quien busca, porque al final nuestros recuerdos más importantes van a atesorar a aquellas personas que se quedaron con nosotros hasta el final. El karma existe y pone a cada cual en su lugar. No debemos llorar por una persona que se marchó. No debemos pensar que hemos perdido algo. Al contrario, hemos ganado paz mental, hemos ganado espacio, hemos ganado la posibilidad de que alguien mejor entra en nuestras vidas. Has ganado la capacidad de entenderte mejor, de quererte más y de comprender que tú, que tú eres feliz sin la necesidad de estar con alguien que no te sabe apreciar. Y que por inmadurez te perdió. Por eso te admiro, porque sigues riendo como si nunca nadie te hubiese lastimado. A todos nos ha pasado, todos hemos tenido que responder una llamada, un mensaje llorando, teniendo la vista borrosa y el alma partida. Y aún así seguimos. Seguimos porque sabemos lo que valemos y hacia dónde vamos, fingiendo que no nos importa aun cuando por dentro nos destrocen. Así que no estés detrás de una persona que no sabe lo que quiere ni espera de esta vida. Hay tantas cosas que nos perdemos por miedo a perder a alguien que no siente remordimiento en dejarnos ir. La vida es un cúmulo de deseos que no pueden verse frustrados por la indecisión caprichosa del que no aprende ni siquiera a estimar tus segundos, ni tus minutos, ni tus días con él. ¿Qué de bueno hay en la espera prolongada de uno que no llegará? ¿Qué de bueno hay en esperar en los brazos de uno que no sabe sino dar solo géridas caricias fingidas llenas de dudas? Perderte es el destino de los que no saben valorarte. El amor que brilla, que es ilustre en su majestuosidad, es aquel que destaca por los actos que refleja y que se pueden ver materializados en un ¿Ya comiste? ¿Estás bien? ¿Quieres que te abrace toda la noche para que te sientas mejor? ¿Te apoyo? ¿Lucho por ti para convencerte de que tú eres especial para mí? Esos actos reflejos de un amor verdadero, sincero y genuino son los que realmente aportan lucidez a tus pasos, porque te sientes segura de que eres querida, y esa seguridad de que jamás te van a dejar ir, te acompaña porque sabes que te aman, porque sabes que te quieren la incertidumbre es el desamor manifiesto. Es la sensación de desosiego que inunda el corazón marchito. Si tu alma tría con el mismo tema de siempre, si esos años pesan sobre tus hombros como pesadas cargas y sientes que no hay hacia dónde ir, es momento entonces de emprender el vuelo. Salir es el destino. Dejar ir es el camino. Es ahí donde debes ir. Si sientes que no sabes en dónde estar, pues ten alegría que estarás contigo misma. Si no sabes a dónde ir, no tengas miedo, estarás en tu compañía, es tu compañía la que te acompaña, la que siempre está contigo, es tu vida, no dejes que la cruel sumisión te arrastre hacia la oscuridad, ve más allá, allá donde te quieres, allá donde el amor propio es constante y la soledad una variable, ve y suelta ya. Contemplarás el amor de tu vida reflejado en el espejo. Verás que no necesitas a nadie más que solo a ti. No entregues tu alma a la inmadurez del ajeno, de ese que no sabe tu valor y que pobre es para estimar tu valía. No te acomodes a la par de uno que no sabe si tenerte o dejarte ir. La duda también es una respuesta. La duda también es un no pincelado en colores mate-papel que te hace pensar que existe un tal vez, o un sí, o un quizás, cuando la ausencia de un sí certero y claro es en definitiva un no. Si no puede decir que quiere estar a tu lado, entonces es un no. Si no puede decir que es a ti a quien quiere por encima de otra persona, entonces es un no. Si no te puede ofrecer una respuesta clara, lejos de la cruel incertidumbre, entonces es un no. Si alguien te dejó, aléjate de la tenebre vergüenza porque tus besos fueron sinceros y tu compañía afectuosa y calurosa. No te enterraste en la mediocridad de un amor a medias, ni mucho menos escondiste tus intenciones debajo de palabras bellas, pero falsas. Fuiste auténtica hasta el día en que te dieron adiós. Recuerda que soltar no es solo decir adiós, es también un acto de gratitud, no es renunciar, es tan solo desprenderte de algo que ya no encaja en tu vida. Soltar, soltar es comprender que las personas vienen para cumplir una misión, un propósito, y que una vez que éste se completa, se cumple deberán marcharse. Soltar es entender que cada situación nos aporta una enseñanza. Pero sobre todo, soltar es dar gracias por todo lo ocurrido y desear lo mejor aquello que ya no está más en nuestras vidas. Soltar no solo es dar gracias en suma, es evolucionar, es crecer, es poder ser una persona nueva que se puede dar el permiso de volver a amar. Cada persona tiene un propósito en nuestras vidas. En algunas personas es darse cuenta que deben aprender, incluso nosotros somos el aprendizaje de alguien que, habituado a ser inmaduro, un día termina por perdernos y darse cuenta del daño que su inmadurez causó. Alguien siempre será una lección para nosotros y nosotros seremos la lección más bella que alguien deberá aprender. A la buena o la mala, somos historias que contarán llorando o riendo, de ello dependerá qué será. Nosotros solo podemos desear lo mejor a quien por ósmosis o simple karma sufre nuestra ausencia. Regalar así el infortunio de nuestra ausencia misma es el regalo oportuno para quien regocijado en la seguridad monótona asumió que siempre estaríamos por encima de tanto dolor. Y sin darse cuenta en el intento burdo nos perdió, que no te arroje al suelo la insana sumisión del ayer. Hoy no es un día sin él, hoy es un día de él sin ti. Comprender el valor que tenemos, el aporte que damos a la vida de otras personas, nos hace entender que en muchas ocasiones estamos centrados en gente que no entiende lo que valemos, que no entiende lo que somos y es nuestro trabajo como personas entendernos. Este es el mensaje de este video. y si te gustó este video, quiero recomendarte que te suscribas le des like a este video, obviamente me dejes tus comentarios y me digas si te ha gustado esta nueva idea que estamos implementando naturalmente esta idea también la vas a ver refleja cuando ricardo se vaya a darle el permiso de hacer un video como este dicho lo anterior me despido este fue tu amigo marco y nos vemos en futuros videos. Te los dejo aquí arriba.